Yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo, yo me busco para gastarlo. Sigue lloviendo el dinero, tipo todos los diger, a tipo todos los quiero, güey, güey. Sigue lloviendo el dinero, a tipo todos los diger, a tipo todos los cueros. güey, güey. Dale pa'l bajo mundo, gastalo todo, cuando bajo con la paca mami, es que soy yo. Dale el bajo mundo, gastalo todo, cuando bajo con la paca mami, es que ese soy en el vaso Fon, en el AX, con el champón, las mujeres no son finas cuando mezcla mucho alcohol salió el sol llegamos en la mañana nosotros rebatados por efectos de la Wii, mira como lo vi, jefe encima en mí quiere que sea mía la que sabes, no porque anoche yo le di quiere que sea mía quiere que sea mía quiere que sea mía porque anoche yo le di yo me busco para gastarlo yo me busco para gastarlo yo me busco para gastarlo yo me busco para gastarlo yo me busco para gastarlo yo me busco para gastarlo yo me busco para gastarlo sigue yo el dinero activo todos los tigres activo todos los cueros que yo viendo el dinero, activo todos los tigueres, activo todos los cueros, wey, wey Reunión todos los tigueres, pegan todos los cueros Que cuando nos juntamos de una vez al juitero Hay pilas de chapones para todos mis compañeros Con una nota al tele para por el cielo Tírate parquero para acá para el bajo mundo Que aquí montamos paris Que parecen de otro mundo Todo el mundo es patillado Y en con los paturros Los tigres y los cueros Haciendo de lo suyo Tírate pa' acá para que goce Que pa' esta y de esta bendecita y botoncitos de pelcón pa palomo lo mal que me venga con rebose Todos los tigueres están fríos con los cueros Sigue yo viendo el dinero, activo todos los tigueres, activo todos los cueros, wey, wey Sigue yo viendo el dinero, activo todos los tigueres, activo todos los cueros, wey wey Dale por el bajo mundo, agástalo todo Cuando bajo por la paca mamía, que se soy yo Dale por el bajo mundo, agástalo todo Cuando bajo por la paca mamía, que se soy yo Dale por el bajo mundo 24 de abril, Kiro RD, Guerreros son los que la ponen, Nahaye, Luis, mira volanta, Edison Valver Show, de a los que Albertón, la familia, David Chico en la casa, Ángel mío, el mono de Waley, papito la ráfaga, JM, el bachatero, el Chap 21, Sam y la Niña, Camille el Niño, Xochitl,